No me salvará mi tierra, meto metro boca repudido, no degenera, no no ven a los no pieles haciendo un nuevo futuro y Muchas gracias amigos, algún día nos volveremos a ver, luchando exterminaré el sufrimiento, demostrando lo que siento y entregando el corazón, sigo avanzando en el camino, Con a toda posición de disciplina es del mata los del futuro! ¡Hola! Amigos, mi nombre es Arturo Espectral y en esta oportunidad más les traigo historias es acerca de los maleficios de mi serie favorita conocerán y pónganse todos cómodos y apagamos la luz. Si eres una persona sensible o con problemas al corazón, por favor, cierra si este video. Comenzamos el rodaje del video ahora mismo. ¡Amenohaku es un inca demonio de japonés! Por lo general es representado como una especie de pequeño Oni, y como se piensa, es capaz de provocar los deseos más oscuros de una persona y así convencerlo de cometer malos actos. Es el espíritu de la contradicción y perversidad maleficios es sencillo. 15 de marzo. Apareció la mano Haku. Cuando encerré una llama dentro de un círculo mágico y comencé a cantar, Haku... Haku, ve a dormir, entró en el gran árbol de Alcanfor en la montaña detrás de la escuela. Akagami Aogami más conocido como Akamanto, también conocido como Red Cape, Red Vest, Akaikami Aoi Kami, u ocasionalmente Aoi Manto, es una leyenda urbana japonesa sobre un espíritu enmascarado que viste una capa roja y que se aparece a las personas que usan baños en público o baños escolares. Le preguntará si quiere papel rojo o papel azul. 3-5 Dependiendo de la versión de la historia, el espíritu puede pedirles que elijan entre una capa roja y una capa azul, 6 o entre una capa roja y una capa azul. Si eligen la opción roja, serán lacerados de tal manera que su cadáver quedará empapado en su propia sangre. 7 La forma entre una capa roja y una capa azul. Si eligen la opción roja, serán lacerados de tal manera que su cadáver quedará empapado en su propia sangre. 7. La forma específica en que se la hará a la persona difiere según el relato de la leyenda, incluida la persona apuñalada o desollada. 1. Su cuerpo también podría ser arrancado de su columna vertebral y atado alrededor de su cuello como si fuera una capa roja. Si el individuo elige la opción azul, las consecuencias van desde que esa persona sea estrangulada hasta que toda la sangre de la persona sea drenada de su cuerpo. Maleficios es sencillo. a ahogami. Es un fantasma que sale del baño y pregunta, ¿quieres papel rojo o papel azul? Responde rojo, y lloverá sangre del techo, y te pondrás todo rojo. Responde azul y te pondrás azul porque te estrangularán. 8 de noviembre. Descubrí a Kagami Ogami. Dibujé la entrada de un santuario sintoísta en un frasco, lo llené con agua y canté, tomaré prestado tu baño, y entró en un sueño espiritual. Kutab es más conocido como Baize, o Akutaku en japonés, es una bestia fantástica de la mitología china. Su nombre significa literalmente pantano blanco. La imagen más antigua que se conserva del Baize barra Akutaku se encuentra en el Tiandi Rui un trabajo que se presume que llegó a Japón desde China Maleficios es sencillo. 12 de noviembre, usando un talismán y un hechizo, puse a Kutabe a dormir en una estatua de Gizo. Residía en el cuarto escalón de las escaleras, y era un fantasma aterrador que convertiría las palabras pronunciadas allí en realidad. El Espanta Niños es más conocido como Bojeiman, es un aterrador ser legendario caracterizado como un asustador de niños. Su equivalente en países hispanohablantes es el coco o cuco y, más lejanamente, el hombre del saco. Maleficios es sencillo. 27 de diciembre, durante el retiro de la asamblea del pueblo, esta chica llamada mío estaba sola en casa cuando apareció Babasaré. Y entonces llegué corriendo cantando vieja bruja, sal a la carretera, tres veces y la puse a dormir en un santuario sintoísta la enfermera maldita Punto más conocido como la planchada según la leyenda la planchada es el fantasma de una mujer llamada eulalia que vivió en la ciudad de méxico a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el hospital juárez que en ese entonces se llamaba hospital de san pablo maleficios es sencillo puse a la enfermera maldita un sueño espiritual en la enfermería para ponerla a dormir espiritualmente diga la enfermedad del paciente ha sido curada. La enfermedad del paciente ha sido curada. Quiero decir, lo dices dos veces. Pero algunas personas dicen que la enfermera maldita es en realidad la parca, así que no sé si realmente funcionó o no. Demándame. Espero que haya prestado atención, si no lo entenderán, ni mierda la serie XD hasta nos vemos próxima. Adiós. Bien buenos.